No es necesario explicar que los videojuegos han hecho mucho esfuerzo por parecerse al cine. Se ha invertido mucho dinero en tecnologías que han permitido a los desarrolladores incorporar artefactos propios de la cinematografía, como el granulado de película, reflejos en la lente o motion blur. Esto ha hecho ver a los videojuegos como una especie de hermano menor del cine, un medio que aspira a imitar la estética y las cualidades visuales del séptimo arte al punto de la exclusión de las cosas que lo vuelven único, como el diseño mecánico. Sin embargo, a veces podemos encontrarnos a un juego que puede ver más allá de sus propias influencias y convertirse en una reflexión interesante sobre sus fuentes de inspiración. Más que ser solo una simple imitación, Metal Gear Solid 3 es uno de esos juegos. Metal Gear Solid 3 fue el primero de los Metal Gear de Kojima que jamás debió existir, y al menos, para este caso en particular, fue algo que resultó completamente a su favor. En lugar de construir sobre una historia que ya llevaba años trabajándose y con personajes con bagajes que eran demasiado complicados, decidió situar la obra en una época completamente distinta, donde podía dar una nueva perspectiva a los hechos, reinventando muchas de sus cualidades sin necesariamente alejarse de ellas. Este fue un juego que replanteó la saga, la ambientación pasó de centrarse en estrechos corredores e instalaciones futuristas a la selva tropical de... Rusia? Se abandonaron las mecánicas como el radar o un sistema de sigilo que se regía por reglas binarias y absolutas y en su lugar fue acogido un estilo mucho más orgánico y complejo Dejó el cyberpunk y el futuro cercano y saltó a una época muchos años atrás aunque no por ello a un pasado distante Metal Gear Solid 3 es un juego que es radicalmente diferente a los que le precedieron pero al mismo tiempo estaba anclado a sus elementos más populares esto resultó en algo que se mantenía como un territorio familiar para los fans, pero también ofrecía nuevos horizontes creativos para Hideo Kojima, quien buscaba desde hace tiempo hacer algo diferente. Este juego devolvió su temática de espionaje a sus orígenes, durante la Guerra Fría, la época que vio el nacimiento de James Bond, un ícono del espionaje en la ficción. Este es un personaje que viene a desplazar a los años de la Segunda Guerra Mundial, que glorificaban el enfrentamiento con el enemigo en el campo de batalla. En lugar de eso, prefería ajustarse más a los nuevos tiempos, en los que el frente de batalla se había vuelto difuso y la información era mucho más valiosa que las armas. Bond era una excepción de los valores occidentales y de muchas de las cualidades que eran valoradas por los ingleses. Era alguien que navegaba en un mundo donde no siempre era fácil distinguir a los amigos de los enemigos, pero al mismo tiempo estaba sentado sobre absolutos morales. El agente 007 siempre era capaz de subyugar y someter a personas que no solo se encontraban del bando opuesto al suyo, sino que también vivían al márgenes de aquello que era aceptable para la sociedad que le dio origen. Todo esto se tradujo en un personaje demasiado idealizado y acartonado, Una manifestación de lo que en occidente se creía era lo que los ponía por encima de sus adversarios. En la superficie, Metal Gear Solid 3 es una iteración más de las historias sobre agentes secretos. Sin embargo, el juego hace grandes esfuerzos por distanciarse de sus influencias, aunque al mismo tiempo dejando clara su conexión con ellas. Todos los elementos de una película de Bond están presentes en Metal Gear Solid 3, aunque casi siempre subvertidos o distorsionados de algún modo. Mientras que James Bond se da la tarea de clasificar a las personas que conocen dos categorías opuestas, mutuamente excluyentes y absolutas, que engloban posiciones políticas, filosóficas y culturales que distinguen a lo que llamábamos Occidente de Oriente durante la Guerra Fría, Naked Snake hace exactamente lo opuesto, usando a las personas que encuentran su camino para dilucidar el significado de estas categorías, que se cayeron en pedazos cuando su mentora decide desertar de la Unión Soviética. Bot es alguien que siempre tiene control absoluto de su situación. Su presencia en el campo le da una perspectiva que sus superiores simplemente no pueden comprender, y como resultado se insubordinan en pos un objetivo que siempre es claro. Por otro lado, Naked Snake no tiene idea del verdadero propósito de su presencia en Rusia, o la naturaleza de la mayoría de los sucesos que lo condujeron a la operación Snake Eater. Él sigue ciegamente las órdenes de sus superiores confiando en que lo llevarán a un resultado favorable para el bando a que él cree que pertenece. Todo el camino, desde que The Boss decide desertar hasta que Snake la confronta en busca de respuestas, es un viaje en el que el protagonista ve la tramoya que se asoma detrás de la escena de lo que él aceptaba como la realidad política y escena es el tema de Metal Gear Solid 3. La escena es algo impermanente, pero cuya omnipresencia puede aclarar una falsa sensación de perenidad. Los valores, las ideas, los bandos son cosas que están constantemente cambiando, y del mismo modo en que una escena de teatro puede contener y encapsular la realidad de los sucesos y los personajes involucrados, al apagarse una luz todo esto desaparece y nos movemos a un nuevo lugar y momento, a una realidad distinta. La trascendencia es algo que nos da un sentido de seguridad. A todos nos gusta creer que de alguna forma, nuestras ideas son parte de un orden universal más grande que nosotros. James Bond pertenece a este conjunto de obras que existen para validar nuestras creencias y valores. Este es un personaje permanente, quinta esencial. Alguien que inexorablemente triunfa sobre las fuerzas que se le oponen y sus acciones no se tambalean bajo el peso de la violencia necesaria para lograrlo. Es por eso que James Bond parece incorruptible. No importan las peleas o las explosiones, siempre luce impecable y siempre es la misma figura familiar. La impermanencia que Metal Gear Solid 3 pretende adoptar estas ideas se ve manifestada en que Snake constantemente tiene que cambiar su apariencia para adaptarse a su entorno. Con cada cambio de escena, él se transforma aceptando en el proceso el carácter fugaz del lugar en que se encuentra. El ambiente desde luego juega un papel importante en esto. La selva refleja el viaje interno de Snake a medida que trata de reconciliarse con los sucesos en torno a su misión. Él está caminando en un terreno extraño y profundamente hostil, que se transforma constantemente y que demanda su adaptación, pero al mismo tiempo hace eco en sus sentimientos, ya sea incertidumbre, soledad, tensión o agotamiento. Igual que en los juegos anteriores, la selva es una impostura, una construcción incluso dentro de la propia ficción. Muchas especies de animales no son endémicas de Rusia, sino que fueron llevadas deliberadamente por zoólogos a estudiarse. No existe una sola cosa en ese lugar que se asemeje al mundo real. Igual que la política y los conflictos de esa época, la selva es algo artificial, una creación del hombre algo que refuerza la idea de que Snake es un actor en un escenario. Otro punto importante de la historia que sirve para contrastar a Metal Gear Solid 3 de las historias de James Bond es el romance. La chica Bond, tan diversa y llamativa como puede ser por encima, está construida sobre los mismos ladrillos básicos. Es una mujer joven y convencionalmente atractiva que siente desconfianza hacia los hombres por alguna experiencia pasada. El papel de este personaje es permitir que Bond ejerza su masculinidad y reafirmar las ideas de género de su tiempo. Dentro del contexto, la película no es más que otra forma en la que Bond ejerce control sobre el mundo y demuestra la supuesta superioridad inherente de sus ideas. Eva es la respuesta de Metal Gear Solid 3 a esta idea y es un personaje fantástico. Ella entra en la vida del protagonista literalmente salvándole la vida, e inmediatamente después le hace creer que ella no es quien en realidad es. Esta primera escena entre ellos dos dice mucho sobre su relación. Eva está de pie moviéndose por toda la escena mientras que Snake está agazapado en un rincón. La forma en que ella es presentada representa fuerza y dominio, al contrario de Snake, quien es pequeño y sumiso. Hay tantas cosas pasando entre estos dos personajes en un lapso tan corto y la tensión entre ellos dos es palpable, sin embargo, ella es la que al final tiene la ventaja. Como interés romántico, Eva no existe como un medio para que el protagonista reafirme su masculinidad, y francamente pasa la mayor parte del tiempo emasculándolo pero lo que le hace verdaderamente interesante es que es un personaje con sus propias motivaciones y propósitos. Sus sentimientos románticos hacia Snake son genuinos, pero no son exactamente aquello que define sus acciones. Habiendo dicho todo esto, parecía que Metal Gear Solid 3 es un juego que siente profundo desagrado hacia las películas de espías, pero nada podría estar más alejado de la realidad. Kojima está claramente fascinado por estas películas y trata de capturar sus rasgos más icónicos, pero sin arrastrar con ello todo el subtexto político que las acompaña. En lugar de eso, lo aprovecha como una oportunidad para contar una historia con la misma emoción y tensión, pero que al mismo tiempo envía el mensaje que él quiere transmitir. Después de todo, este es un juego que se siente perfectamente feliz con usar alguno de los elementos más tallados de las películas de espías, sin ningún intento de subversión, y los hace de coexistir con las otras partes del juego que pretenden hacer un comentario más profundo, y la combinación de esto funciona bastante bien. La historia tiene personajes ricos y complejos, pero al mismo tiempo tiene un villano de caricatura. La trama que ya a un arma secreta con el potencial de acabar con todo el mundo occidental, pero también trae a la mesa de discusiones más significativas sobre la forma en que la moralidad y la política son cosas transitorias sujetas a los tiempos. Estos aspectos nunca chocan, sino que se mezclan impecablemente usando el comentario política como la fundación de una historia que luego es adornada por un pastiche de historias de espías. La ambigüedad es un tema mayor en este juego. La historia arranca con los moldes ideológicos del protagonista rompiéndose ante la presencia de una realidad más compleja. Su viaje es uno donde intenta sin remedio encajar las piezas nuevamente en su sitio y termina cuando él llega a términos con una realidad llena de diferentes matices. Esto también se extiende al terreno mecánico, en el que el juego nunca está contento con estados absolutos. Siempre hay una barra medio llenar y nunca sabemos exactamente si un guardia nos va a ver o no. Solo podemos estimarlo con ayuda de un número en la esquina de la pantalla. Como resultado de esto, no siempre es claro si un curso de acción es mejor que otro sino que siempre hay que hacer compromisos y aceptar una pérdida. El diseño del juego es algo que favorece esto, ya que es uno que se presta para usar una enorme cantidad de estrategias para enfrentarse a los problemas que ofrece. Ninguna necesariamente es más válida que la otra, ya sea creando distracciones, poniendo trampas o simplemente recurriendo al sigilo puro. Cada una de estas aproximaciones es gratificante por sí misma y demuestra una enorme atención al diseño de cada escenario. El tema de la ambigüedad es algo que también se extiende a los personajes. La inmensa mayoría de ellos no encaja fácilmente en una categoría, cada uno tiene motivaciones que no solo son complejas, sino que además no están regidas por la moralidad clásica de las películas de espías. Es decir, oriente malo, occidente bueno. De hecho, el enfrentamiento de estos dos bloques es tratado como una herramienta, algo que es usado por diferentes tipos de personas a ambos lados de la cortina de hierro para impulsar sus propios intereses. El choque ideológico es algo que no define el conflicto entre los personajes y ni siquiera se encuentra patente en la forma en la que actúan. El único personaje que se encuentra de verdad motivado por los ideales soviéticos es Alexander Granin un oficial ruso que perdió la fe por completo en el sistema cuando encontró la madeja de intereses que movía a los engranes de la Guerra Fría. Con una orden de Lenin en el pecho y una botella de licor en la mano, este personaje es un reflejo de la desconexión que tiene Snake mismo con los ideales occidentales. Irónicamente, ambos jugarán un papel muy importante en darle forma a los tiempos en el futuro, pese a que en ese momento y lugar funcionan como marionetas desechables. Volgin cumple el papel del villano de películas de Bond y lo hace de maravilla. En comparación con los demás antagonistas, es bastante unidimensional y acartonado, pero es porque cumple un rol dentro de la estructura de la historia y lo hace de forma maravillosa. Volgin no tiene motivaciones complejas ni rasgos que lo rediman. Es cruel, es sádico y tiene la imagen que lo convierte en una presencia amenazante que crea mucha anticipación al combate final. Lo divertido es que todos los demás personajes parecen percatarse de lo ridículo que es Volgin. Siempre se siente una atmósfera tensa en torno a él como si los que están a su alrededor sintieran desconfianza hacia lo que hace. Al final, todo esto sirve para construir un personaje cuyo enfrentamiento contra el jugador será emocionante y catártico, y funcionará como una gran antesala de la pelea con The Boss, que da pie al verdadero final del juego. La pelea con The Boss es todo lo opuesto a la pelea con Volgin. Se abandonan los espacios extensos y el espectáculo se cambia por un entorno mucho más íntimo. El discurso que precede a este enfrentamiento es un momento de genuina vulnerabilidad de uno de los personajes más fuertes de la saga. También es cuando el jugador aprende las motivaciones de The Boss La pelea final es un momento sumamente sombrío El encuentro de estos dos personajes se pone bajo una luz trágica En lugar de ser algo épico y emocionante Esto no solo resalta la relación entre los dos personajes que se enfrentan Sino que recontextualiza las escenas que siguen la relación entre Snake y The Boss no solo se ve en los diálogos. The Boss está diseñada para usar movimientos y estrategias que el jugador tiene que dominar a lo largo del juego, creando un vínculo entre los personajes que se extienda a lo mecánico y no se queda simplemente expuesto en los diálogos y en las cinemáticas. A partir de este momento, el juego se dedica a vapulear a Snake sin descanso, primero obligándolo a asesinar a su mentora, después se revela que su interés romántico lo estuvo usando todo el tiempo, que la misión fue una charada para robar dinero a los rusos, y que de voz se ofreció como un chivo expiatorio para hacer esto posible. En este momento la ilusión se cae por completo, los hilos de las marionetas se vuelven visibles y los objetos sutiles ya se vuelven evidentes. Snake marcha en una escena triunfante sabiendo que está representando un papel, y que todos a su alrededor solo están siguiendo un guión. Al final, el espía no se queda con la chica ni salva al mundo, no desaparece en el horizonte ni se marcha en busca de algo más grande, solo se queda de pie, mirando aquello que más le importaba en el mundo destruido por sus propias manos. Una de las cosas que más generó expectativas sobre Metal Gear 5 es que el jugador finalmente tendría la oportunidad de ver a Big Boss convertirse en un villano. Sin embargo, no hay que ir más allá de este final para entender cómo pudo tener lugar esa transición. Con solo ver la historia de este juego se puede entender el largo completo de cómo Naked Snake, de ser un agente leal de la CIA hasta convertirse en Big Boss, la cabeza de un ejército sin nación que avivaba las llamas que mantenían en marcha la Guerra Fría.